Un chiruba chiruba L818F-91 largo puntada. Remate, Ensartado, Entra usted aquí, entra aquí y aquí. Baja, anda la U, engancha el alambre. Se mete abajo de este, sube y se mete en este. Luego baja, entra aquí y luego entra así. El, el canal va de este lado, la máscara de este lado. Me gusta cabo delgado. Ahora, esta máquina trae cangrejo rotatorio. La diferencia entre este cangrejo rotatorio y el cangrejo de la. A ver si, sí, Lo voy a subir esto. Y el cangrejo de este. Esta es una Singer 331K. Este es oscilatorio, este nada más oscila. Ventajas y desventajas. La ventaja sería en este, este cangrejo puede cargar hilo más grueso. Pero no corre tan rápido como la giratoria. Entonces es importante. Esta corre más rápido. Pero si usted cose con hilo muy grueso, le conviene la otra. Esa es una diferencia entre un cangrejo rotatorio y un cangrejo oscilatorio. La, la ventaja es que el oscilatorio puede cargar hilo más grueso y la desventaja es que es más lenta. Esa es la ciruba.